Perfecto. Besitos, chao. Chao, Zulito. Hey, guys. En la mañana. Voy camino al terminal porque voy a ver a mi familia en Valparaíso. Lamentablemente, voy solo. La Monzo no puedo venir. Así que. Oh. Eh, Esto es un plazo. Con esta cosa, duerme en las noches. Bueno, echarla de menos. Is a es una producción Little. Muchas gracias. Vas sacar la bolsa ¿verdad? ¿Y no de peinado? Me los chiquillos. ¿Ya podías ponerlo ahí para el puchimbol? Sí, pues. ¿En serio? ¡Ah! Wow. Vamos y volvemos, ¿ya? Sí. Voy a un Pokémon Bueno, con la sobrina vinimos a buscar Pokémones Lo chistoso que el gimnasio más cercano que hay en la casa de mi vieja Es el graffiti del... de un volado Y andamos hablando con el Pokéidioma El Pokéidioma ¡Mira ese Pokémon! exótico! ¡Hola Pokémon! Ah, ¿Otro, ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh, qué lindo! ¡Ten tu manga! <risa> ¡No te muevas! <risa> ¡Listo! Volvimos. Hola, familia. ¿Agarraron algún Pokémon? Seis poqueteandos. 6 quiero 6 y... dónde estaban? Ok, esta es la situación Anoche a las 9 de la noche me quedé dormido La idea era tomar una pequeña siesta de 20 minutos para editar Me vino a despertar mi hermana a 5 para las 12 Y ahora estamos despertando Así... Oh, siempre que ven un eso te ataca una terrible alergia, no sé por qué. Ah. ¿Cierto mamá? Sí, pobrecito, en apuro sufrir a barco. Yeah. Oye, el Pikachu es súper difícil de atrapar, pero ya lo tengo hacen mi thumbnail. Ya, suficiente. Muy demasiado, estamos sí. super hinchados ¿Cierto, Muy estamos, estamos ¡Oye! ¿Qué? ¿Y el pijama? bien. la bien. Muy la tradición, dejé la tradición atrás, Pepe. Qué bueno. sí. <risa> yo quiero dar las gracias a Valparaíso por entregar los mejores atardeceres que ha visto este bloque es esa weá que chucha weá ¿por qué hace eso? tenía que sacar una foto Llegamos. Hoy aprendí que he hablado mucho de mi viejo, pero no he hablado mucho de mi mamá. Y me ha enseñado mucho de cómo la gente aborda las cosas, la eterna batalla entre el deber ser y el ser verdadero. fin.